We'll be Se convierte ahora en familia. Mi dura con, no con, no con dolor. Dios no limpia del pecado con su amor. Como la vida no dura con dolor. Dios no limpia del pecado con su amor. Como brano. su cuerpo formará como gota de agua que se funde en el mar los cristianos su cuerpo formará la iglesia de Dios se sentará como hijos pan Para el Señor Jesús, Gloria a Dios.